Señoras y señores, tienen que seguir a este artista que está aquí conmigo, un gran amigo, un gran músico que comenzó conmigo y estuvo cantando. Tienen que seguirlo en sus redes sociales, escuchar su música, a Orla Max. Sí, por favor, ¿sabes? Orla de Max, el único hombre, esto es la vida. Yo! We burn them, we sweat we feel them, We feel them, it's national flavor. Oh! And it's on the flavor. Uh, we burn and we breathe and we feel. And it's on the flavor.